¿Qué tal la ¿Qué tal Cuba? Mmm, la Mmm, la ¿Qué tal la guis? ¿Vivir bien? ¿Vivir bien? ¿Vivir bien? ¿Vivir ¿No ¿Vivir bien? ¿Vivir bien? ¿Vivir bien? yo no se olves, tengo aquí tengo no se olves, de nacho, de nacho, la su nelia, quiero nada nada ingrediente ni rené, de nada visión, ni arroz, canel, visión a quits, chivao chivare azúcar que, de nada molni, de nada servilleta, para que vienen, de nada de nada es con para que ya no sin embargo, no no se para que Nada tani tanis, se no ni vea, no Gracias, pues, guys. Peran choki y que hige Te parcela en na gay. Te tirohi atne, arroz. Quiero canelo. en pues. Pero Con arroz, arroz con canel. Chi bizia na kits. tengo va bien para Biblia que vernos, apigín, chile, paga, paga, chile, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, paga, bota que ahí parchalea hierne ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? Chile va a llegar, chile va a llegar, chile va a a llegar, va a llegar, chile va a a tirar chile va a a llegar, chile va a llegar, va a llegar, chile va a a llegar, chile va a va para <tose> ancho yo no preparo en el día el día en el día el día va es lo que es lo que lo que es lo que es lo es lo Paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso, Vale, vale, vale, vale, vale, vale, en vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, va vale, vale, vale, vale, vale, vale, ciò Sé que la vida es tan rica. La vida es tan rica. La El La vida es La es es es tan es tan La la Tak na shia. Sí, fumde bien. de bien. E el el no hay ¿De No hay nada. Yo no a tradición de los niños, no. no tradición. No hay tradición. No hay tradición, porque no hay nos por No preparado. No hay no preparado. Yo no Todavía no hay Mmm, ya no igual de matco. No, no, Terrible, naguijan. No,